Comienza un nuevo día. Los rayos de sol bañan Granada. Iluminan un sueño que se ha convertido en una realidad dinámica y palpable. Y la ciudad se abre ante ti con la promesa de algo nuevo. Despiertas. Despiertas. Entre los tuyos, piensas en los logros que conseguirás hoy, en todos los avances obtenidos y que anuncian lo que está por llegar. Una motivación diaria, un compromiso en común que nos impulsa hacia adelante. Sabes que tu actitud es el primer paso de un camino que te lleva a recorrer la vida que has elegido. Una vida plena, en la que construir el futuro con los demás te ayudará a superar cualquier meta. Y disfrutas con ello, porque sabes que todo el esfuerzo y dedicación final vale la pena. No lo puedes negar, te encanta tu trabajo. Te encanta formar parte del PTS, del Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Cuando llegas al parque, te embarga la sensación de estar participando en algo grande, en algo que de verdad importa. Paseando entre los edificios, te detienes un instante a pensar en todo el camino que se ha recorrido desde que se puso la primera piedra, y sientes una punzada de orgullo cuando te cruzas con tus compañeros. Hombres y mujeres dedicados plenamente a hacer avanzar el parque y Granada. Aquí gente de cualquier rincón del mundo y con caminos profesionales muy diferentes han encontrado un lugar donde unir sus habilidades para crear, para englobar, para dar un paso hacia el futuro y construir una sociedad mejor para todos. Como se dan la mano investigadores, que avanzan en nuevas líneas de ciencia. Profesionales sanitarios, que combaten cada día contra las enfermedades. Educadores que transmiten su saber a las nuevas generaciones. Empresarios que acercan al mercado su labor. Todos ellos, sanitarios, profesores, empresarios e investigadores que trabajan diariamente para hacer de este un lugar mejor. Y son tantos proyectos, tantos objetivos cumplidos, que apenas puedes enumerarlos. La investigación en enfermedades como el ébola o el Alzheimer, las nuevas patentes, el trabajo en los laboratorios o las generaciones futuras de profesionales formándose en la facultad. Es impresionante como con tantos centros, con tantas empresas, con tanta gente distinta. Todos están unidos en el camino de transformar el parque en la gran referencia en el ámbito de las ciencias de la salud. Comienzas la jornada en un entorno moderno y dinámico que te renueva la confianza en lo que haces. Rodeado por los mejores profesionales, asistido por la última tecnología. Todo te impulsa a dar lo mejor de ti mismo, a seguir avanzando en tu trabajo con la seguridad de que la gente que te rodea desempeña su labor con el mismo objetivo y que cada uno de ellos dará la próxima clase, iniciará el nuevo estudio o asistirá a la siguiente reunión con la confianza absoluta de que todos juntos avanzan hacia un futuro mejor. Puede sonar lejano, pero el futuro ya está aquí. Y tú formas parte de él. Construyes la marca Granada Salud formas parte del PTS, un espacio de investigación, de formación e iniciativa empresarial sin precedentes en el sur de Europa, que extiende lazos y puentes internacionales, 625.000 metros cuadrados donde se desarrollan los cuatro ejes que dan forma y sentido a nuestro proyecto. Somos desarrollo empresarial, empresas innovadoras de base biotecnológica, de las pequeñas a las más grandes. Firmas de prestigio que unen esfuerzos y sinergias contribuyendo al desarrollo económico. Somos Asistencia Sanitaria, con el Servicio Provincial del 061 y el nuevo Hospital Universitario ya en funcionamiento, sin duda el máximo referente en materia sanitaria en Andalucía. Somos Docencia, con la Facultad de Ciencias de la Salud, el nuevo Paraninfo y la Biblioteca Sanitaria en el edificio central de la Universidad de Granada con la nueva Facultad de Medicina y el CEMAD, con más de 3.000 alumnos en sus instalaciones. Somos Investigación, parte de la vanguardia internacional de la investigación biotecnológica y sanitaria. Prestigiosos centros avanzados público y privados con amplias plataformas científicas y grupos pioneros que hacen avanzar a la sociedad. Somos PTS. Somos Granada Salud. Quienes forman el parque tienen una misión. Generar riqueza con un alto valor añadido, el desarrollo de la economía granadina. Abren un camino que ofrece nuevas oportunidades laborales, nuevos retos que ayudan a construir un futuro mejor, gracias a los avances que ofrecen a la sociedad, a las empresas, a los sistemas sanitarios, a todos aquellos que mejorarán tu vida. Porque de eso se trata todo el esfuerzo, todo el trabajo y los recursos invertidos consiguen un resultado. Mejorar la vida de la gente y transformar la economía de nuestra tierra. Y al final de la jornada, cuando todos se vayan, cuando apagues el ordenador, cuando dejes tus equipos volverás a casa, con los tuyos, sabiendo que sobre todo has dado un nuevo paso para hacer de Granada una provincia más desarrollada y para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso es lo que importa. Porque esto es el Parque Tecnológico de la Salud. Un espacio que nos lleva a éxitos que hace unos años no podíamos ni imaginar. Que avanza constantemente para situarse como referente internacional. Y que nos ofrece un mañana mejor. Investigando en nuestro presente para mejorar nuestro futuro. Potenciando así la marca Granada Salud.